Hola, soy Claudio. Bueno, ya en un video anterior vimos cómo descargar, instalar y, y organizar las ventanas del, del GIMP. Que como recordarán, vamos a ventanas y las podemos desorganizar. O desorganizar desde de mi punto de vista. ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito más del de, eh, el comienzo de la interfaz de el, del GIMP, recordemos que la interfaz es la forma en que se nos presenta un programa en la pantalla, no que ah, una ventanita, no, sino que eh, donde pone los botones, donde pone los menúes, si son fácilmente ubicables, este, si es comprensible lo, la forma, que, que tantas variantes ofrece una herramienta, este, todo eso, todo ese conjunto de cosas, los menúes. Se lo llama la interfaz. La forma en que dice: Bueno, acá estoy y ahora empecé a usar. Bien, una de las cositas que les quería mostrar es que, eh, bueno, les va a venir con un color, una combinación de colores predeterminado. Pero pueden ir a, al menú editar, a la opción preferencias. Ahí está. Eh, preferencias del game viene a ser como el panel de control de windows o sea para que los que tienen una idea ojo con lo que tocan acá entren lo mínimo posible hasta que estén cancheros después ya listo no hay problema pero en un principio traten de no tocar casi nada de acá ¿Está? entonces para qué los traje a un lugar tan peligroso porque Acá hay una opción que dice interfaz, y dentro de interfaz una opción que dice tema. En tema, lo que hace, yo les decía que hay una combinación de colores específica, nos permite elegir, este, en el caso de Windows son cuatro opciones, en el caso de las versiones para Linux son seis, y creo que para Macintosh, para Apple también son 6 son Otras combinaciones de colores Por ejemplo, Dark ¿Sí? Hago clic acá en Dark Y fíjense que ya la ventana cambia Para mostrarme y con más abajo Cómo quedaría la opción Dark Ustedes dirán, pero es una tontería Profe, estamos perdiendo el tiempo No, no es tan así ¿Por qué? Eh, porque muchos usuarios de GIMP, muchas personas que usan GIMP, eh, pueden llegar a tener o algún problema de visión, o simplemente tienen la vista cansada de estar todo el tiempo con la pantalla y necesitan eh, una combinación de colores, de colores que no sea tan brillante. Eh, así que, a mí me parece bueno comenzar con este tema. Está la opción gray, que es grisecito, digamos. No sé si notan de que cada vez más los programas y las aplicaciones en los celulares vienen con una opción para ponerlo en modo oscuro o en modo lo que sea. Este, este es el modo light, el más, el, el más clarito. Y el modo system es el toma los colores del Windows que estamos usando. ¿tá? Yo lo voy a dejar en System, porque por si ninguno de ustedes lo toca, <ríe> para que no se mareen. Pero, si me dan a elegir, yo preferiría el Dark o el Gray. Listo, le damos a aceptar. No vamos a tocar nada más por ahora de acá. Y vamos a aceptar. ¿tá? Bien. Ahora, el GIMP tiene varias opciones para trabajar. Para, para, para que vean, bueno, a diferencia del Inkscape, están los menús que tienen un montón de opciones distintas, pero no hay botoncitos arriba o abajo con más opciones. Esas opciones están en esta columna, que es la columna de herramientas. Por ejemplo, yo elijo... Eh, el goterito hago clic en el goterito que es la herramienta recoge color después lo vamos a ver en detalle ¿sí? y fíjense lo que va a pasar acá cambian todas las opciones y ya están todas las opciones con más texto no son iconos informándonos de qué es cambio esto me cambia esto y después sigue para abajo si con la ruedita del mouse yo la, la giro voy para abajo para arriba Voy a pincel, tengo todas estas opciones. Voy al, al lacito para herramienta de selección libre, tengo esto. Eh, voy a la tijerita para eh, recortar, tengo esto. Quiero el, el emborronamiento, todas estas opciones. Entonces, lo que en el caso de Inkscape no, me lo mostraba acá arriba... Y acá aparecía solamente la columnita de herramientas, una columnita de una sola columna o de dos a veces, depende de la versión. Ahora aparece todo acá. Fíjense que incluso esto se puede cambiar el ancho si, no, si queremos tener más claro, pero obviamente la parte del trabajo, vamos a tener menos parte de trabajo. Pero si fuera necesario, podemos hacerlo. Podemos achicarlo o agrandarlo. Y por otro lado tenemos otra columna. No sé si se acuerdan que en Inkscape teníamos el manejo de colores, el manejo de capas, este, de los... Eh, ¿Cómo se dice? De, de los degradados. Bueno, eso lo tenemos en esta... Eh, ventanita o columna, tenemos las capas, acá tenemos los degradados, los patrones, los pinceles, qué pinceles queremos usar, o sea que tenemos a un lado, a la izquierda y a la derecha, dos columnas que también nos resultan muy útiles, y fíjense que también se pueden ensanchar o achicar de acuerdo a las necesidades. Ahora, eh, ahora vamos, después en otro video vamos a ver bien todas las herramientas, ¿sí? Pero, ¿cómo hago para trabajar con un archivo? Bueno, eh, GIMP tiene dos opciones, como, como tiene muchos de los programas, ¿no? ¿Qué es eso? Pensemos en el Word. Uno puede iniciar un texto en Word desde cero, o puede agarrar algún documento y trabajar sobre eso, ¿sí? En GIMP es lo mismo. Si nosotros queremos iniciar un, un archivo desde cero, un trabajo desde cero, vamos al menú archivo y le damos nuevo. Aparece esta ventana que dice crear una imagen nueva y acá podemos elegir eh, el tamaño de la imagen con precisión, ¿sí? de anchura y de altura. Y fíjense que las medidas pueden cambiar, pueden ser píxeles, pulgadas milímetros, puntos, picas, centímetros, metros, pies, yardas, eh, puntos tipográficos, picas, picas, o sea, tenemos para elegir. ¿sí? Si nos dan un, si nos dicen, mira, yo quiero una imagen de este tamaño específico. Bueno, listo, lo trabajamos acá. Y si no, además también está esto que se llama plantillas, que acá tengo una flechita que punta para abajo, y que me permite elegir entre una lista bastante interesante de plantillas, para imágenes está eh, la hoja carta, US letter, está la hoja oficio, US legal, está el A4, pero también está la A3, A5, A6, 94, B5. Estos son eh, tamaños para definiciones de pantalla: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768. Por ejemplo, si queremos hacer un, un fondo de pantalla. Eh, tenemos para tapa de, de, de CDs, para etiqueta de mmm, etiqueta de disquets, si es que todavía tenemos alguno. Eh, tenemos si queremos hacer una imagen para PALN o NTSC en televisión. ¿sí? Eh, hay un montón, incluso para algunos modelos de celular, si estamos diseñando para alguna pantallita de celular. Eh, entonces yo voy a por ejemplo decir que voy a hacerlo una, un trabajo en A4, elijo A4, le doy a aceptar y acá ya tengo la hoja A4 dentro de la cual voy a trabajar.